y qué es lo que es mi gente cómo están espero que estén súper súper súper bien en el video de hoy les voy a traer un nuevo archivo macro regedic para cuenta secundaria con 90% de disparo a la cabeza gente vuelvo y les repito cuenta secundaria cuando pase la publicidad en descargado va a estar ahí no en descarga uno para que no confundan los archivos gente y pues nada gente una vez estando aquí descargado el archivo lo único que van a hacer es extraer aquí la contraseña es 11 verificamos que esté bien gente y una vez extraída aquí nos va a lanzar esta carpeta gente y sin nada que decir solamente la copiamos nos vamos a, a memoria del dispositivo a android data buscamos la carpeta del juego Le damos a Files Conte check compulsory Android Games Y aquí gente Pegamos la carpeta Y ya estamos listos gente Para dar todo rojo Todo todo todo 90% como ustedes lo pedían Va a estar en recargado Vuelvo repito Y no es para cuenta principal Es para cuenta secundaria es todo por el video, espero que le haya gustado.